Buenas, buenas, buenas, queridos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Y hoy quería hacer algo rapidito, algo bastante, bastante sencillo. Y quiero que todos estén al tanto porque se viene, que en realidad no es que se viene, sino que, que ya está. Ya está presente para que todos ustedes puedan disfrutar lo que es el Tank Festival. Y eh, hay un evento en particular que me gustaría que todos ustedes puedan participar porque la verdad es que vale, vale la pena. Está buenísimo. Y los premios son espectaculares, o sea, está bueno, no tenés que hacer casi nada, es una tontería lo que hay que hacer. Eh, se participa de manera muy, muy, muy sencilla y eh, encima tenés una banda de premios que están buenísimos. Vamos a ver el video explicativo así, de manera muy rapidita. Para que le estando ahí, está en HD, sí, perfecto. Dale, vamos a darle, o sea, me ahorré de poner toda esta parte de adelante, directamente vamos a la parte de la explicación. Y después yo voy a dejar un poquito más en claro, bien, bien, bien, cómo es esto pero vamos a estar viendo este dedito que dura un minutito más o menos. Algo rápido nomás. Tank Festival is here, and we've got a pretty awesome contest for you. All you need to do is share your best replays to be in, with a chance of winning your laptop and great in-game rewards. Not sure where to find the replay of your latest epic battle or unfathomable feat? Open the Game Client folder and choose the replay subfolder. And there it is, a recording of your last battle. Now you've got something to share. Go to WOTReplays.com and use your World of Tanks account to log in. Click the bright orange Upload Replay button on the left-hand side. You can't miss it. Then, simply select the clip you want to share and enter a title and description. Just make sure to add Tank Festival to your title and the server played on in the description. When all that information has been added, hit Upload Replay. It's that simple. Good luck out there. And celebrate your victories with Tank Festival. Bueno, básicamente ahí vieron lo que había que hacer. A ver. Eh, por si no pudieron llegar a leer y demás. Yo les voy a decir así muy por encima de qué consta este evento. Eh, es el Festival de Blindados, así como les dije recién. Bueno, acá está uno de los premios, que es el Skoda T27. Con este. Con este camo que está re, re lindo. El Jan Jiska. Eh, y este tanque que está, que está muy bueno. Acá, como le decía recién en el video, eh, los premios son estos. Para el primer premio es una laptop de última generación. O sea, una notebook que debe estar recontra zarpada. Porque si te ponen de última generación debe tener lo más de lo más. Que seguramente vas a poder jugar al World of Tanks en super ultra todos los gráficos. Eh, del segundo al décimo premio tenés un tanque mediano Checoslovaco Premium Skoda T27 de nivel... 8, más el estilo exclusivo del Jan Ziska, O sea, te, te ganas el Escoba T27 y el, y el estilo Para sortear 10 eh, afortunados participantes seleccionados al azar O sea, sale lo que sale El tanque medianoche que le va O sea, le dan el Escoba T27 más el estilo Y para todos los que participen O sea, ya participando ganás el emblema número 9 Bien, la pregunta es Si no llegaste a leer, ¿Cómo participo de esto? Bueno, muy sencillo eh, lo único que tenés que hacer es subir tu repetición. Acá tenés el link en whatreplace.com. Clicás directamente acá. Esta es la página oficial de, de World of Tanks, de Wargaming, World of Tanks. Eh, y vas a estar participando por grandes premios. Eh, lo que tenés que hacer es subís una repetición que a vos te gustó. Yo te lo traduzco. Tenés que subir una repetición que a vos te gustó. Porque hiciste algo lindo. Porque mataste a alguien de una manera espectacular. Porque hiciste un blind shot. Porque, no sé, fue algo épico, porque te divirtió, porque yo qué sé, pueden ser 10 millones de cosas. Por lo que más te guste a vos, eh, agarras la, la subisa Watt Replays y después eh, la comunidad va a estar votando por sus, eh, sus Replays favoritas en nuestro canal oficial de Twitch. Eh, luego que termine el concurso. Puedes subir cuantas repeticiones, como quieras. O sea, puedes subir las que se te ocurran. Si tenés ganas de subir una, una, o dos, o tres, o cuatro, o diez, o cien, o las que tengas ganas. Eh, pero todas deben cumplir con los siguientes requisitos. Atención. Eh, o sea, debe incluir, la frase, debe incluir la frase Tank Festival en el título. Bien. O sea, en el título del Airplay, cuando estás subiendo, le pones Tank Festival. Eh, que lo incluya. Eh, y en la descripción tenés que poner el server. O sea, NA. Bien. Festival en el título, NA en la descripción Tienes que ser una, tiene que ser una batalla aleatoria o de línea de frente que hayas jugado entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre y tenés que enviarla antes del 2 de septiembre a las 17.59 bien, acá tenés horario de Colombia, Ecuador, México, Perú 18.59 de Bolivia, Chile, Venezuela o si sos argentino o, uru, argentino, u, no, o uruguayo 19.59 es muy muy muy sencillo Acá clickeas en participar del concurso y ya te lleva directamente a la página de Word Replays. Ahí eh, arrastras tu, tu replay. A ver, si no, vas, a, vas al juego de World of Tanks. En la pestaña de configuraciones tenés una parte, una sección que dice guardar mis replays. Después te vas, eh, vas en el buscador de inicio de Windows, le pones replays. Básicamente, muy, muy sencillo. Y te vas a, la, a las replays. Después la arrastras, la arrastras acá en la página de Replay.com. Y le pones en el título Tank Festival En el server en la descripción Y si lo haces antes del de, eh, 2 de septiembre Y la replay está entre el 7 y el 1 de septiembre Ya estás participando ¿Qué te puedes ganar? repetimos una laptop, un Skoda T27 eh, Otro Skoda T27 que entre 10 afortunados Y todos por participar simplemente ya tienen el emblema 9 Así que bueno amigos, los voy dejando que me voy ya a enviar mi replay Y nos vemos en la próxima Chau chau